¿Qué tal amigos de Día? Nos encontramos desde el sector Galoplaza, en la parroquia 24 de Mayo, acá en el Cantón Quevedo, en los exteriores de la casa de los familiares, de los jóvenes que fueron calcinados en la parroquia rural San Carlos, acá jurisdicción del Cantón Quevedo. Vamos a conversar aquí con el papá de uno de los jóvenes también. Eh, como les explicaba, aquí en la vivienda ha sido colocada una fotografía del joven para poder, como dice el papá, pedir que se haga un milagro y se les entregue eh, su cuerpo y poder ellos traerlo hasta acá, hasta su domicilio y poder realizar el velatorio. ¿Cuál es su nombre, amigo? Eh, mi nombre es Miguel Antonio Macías Cluas. Don Miguel, cuéntenos eh, para los seguidores del día que están en este momento viendo, ¿cuál es el drama que ustedes viven en estos momentos? A ver, eh, el drama que nosotros estamos viviendo como padres... Eh, del hijo que nosotros tenemos el amor y no poderlo retirar. Eh, lamentablemente el dolor de ahorita que yo siento es, es potencia. Yo ya reconocí el cadáver, que verdaderamente me duele decirlo, es mi hijo el que está ahí. Pero no lo puedo retirar, me dice que, que tengo que esperar que llegue un antropólogo de Quito que le hagan los exámenes respectivos, de pronto puede ser esta semana que me lo entregue, sino la próxima semana. Otra. No tengo la fuerza para decir esto, quiero tener ahí a mi hijo, darle la última sepultura aquí con la familia, como usted puede ver aquí, esperando que, que me entregue a mi hijo, poderle dar la, la sepultura que él necesita, porque lamentablemente sucedió esto doloroso para nosotros como padres. ¿Cómo se llamaba su hijo? Ángelo Alexandre Macía Vallejo. ¿Cuántos años tenía Ángelo? Él iba a cumplir el 17 de, de septiembre, eh, 10, 21 años. 21 años. ¿Ángelo era soltero? Soltero. ¿Estaba estudiando tal vez? Él recién se había graduado. Eh, estaba siguiendo una rama de, de abogado, que por cierto mi sobrino también pagó la... se apagó su vida junto a mi hijo. Él estaba enseñándole... La rama de abogado, andaba para arriba, para abajo con él. Duele decir esto, lo que le hicieron a mi sobrino y lamentablemente también a mi hijo. ¿Su sobrino cómo se llamaba? Jorge Morales. El abogado, ¿no? El, abogado. El abogado. ¿Cómo ocurre toda esta tragedia? ¿Qué es la, la información que a ustedes les ha llegado? A ver, no tengo yo mucha información porque yo me encontraba trabajando. Hace horas de aquí, yo recién llego anoche a las 8 de la noche aproximadamente. No pude hacer eh, mucha cosa, pero yo sí tenía contacto con mi hijo. Me mensajeaba por medio mensaje, como lo hace un padre y un hijo. Mm, no quisiera decir esta palabra, pero como que mi hijo se me estaba despidiendo. Y ahora, véalo ahí, no lo puedo atender ni siquiera en paz. Lo que pido es una. Ayuda a las personas que me pueda ayudar, a fiscales, a concejales, que me pueda ayudar a retirar a mi hijo. Que se agilite en todo caso el tema judicial también y forense, ¿verdad? Para poder retirar el cadáver de su, de su sobrino también. Exactamente. Es una que desgracia doble para esta familia. Exactamente. Viene una desgracia doble aquí en la familia en el mismo día, a la misma hora, en el mismo sitio. Y estamos contestados con todo lo que nos está pasando. ¿Qué le dijo su hijo en la última conversación? Por mensaje. Papito, cuídate, te amo. Oh, eh, conversando, como siempre, yo le decía que no salga de la casa, que se cuide, porque yo estaba lejos. Él era el, el, el hombre de la casa, porque yo no estaba. Y yo, no, papá, no voy a salir, estoy bien. Eh, voy con mis amigos aquí en la esquina, como siempre a jugar esos eso juegos de free-fire, nada más. Y bueno, mensaje de papá, mensaje de hijo y nada más. No le puedo decir nada más. Bueno, ahora que el joven se desaparece, eh, él se había ido con el, con el abogado, con el primo, tal vez a realizar algún trabajo, o lo secuestran. o ¿Qué es lo que ocurre ya en ese momento donde se registra esta, tra esta tragedia? No, eh, ellos no salieron. A donde yo tengo conocimiento, no salieron en, en planes de trabajo. Ellos salieron en planes de... De ir a disfrutar, como todos los sábados lo sabía hacer eh, mi sobrino Jorge Morales, que para descanse los sábados salía a disfrutar, a comer, a, a salir con, con, con mi hijo. Ellos salieron a la ruta del río a, a disfrutar de la noche como la hacía y, y de ahí no hemos sabido hasta el siguiente día del suceso que pasó. Tal vez su corazón de padre le decía algo, algo pasa en mi casa, algo pasa con mi hijo, tal vez le llegó un presentimiento, algo. Eh, te mentiría decirte que no, no me llegó ningún presentimiento, solamente el único presentimiento porque estaba el turno de la noche, no dormí. De los que conversé con mi hijo, no dormí toda la noche. Será por los que estaba en el turno de la noche trabajando, no dormí, no dormí para nada. Estuve pensando si, si de pronto está bien mi familia, como siempre lo hago orando, que duerma con Dios, se levante con la Virgen pero no, no tuve ningún presentimiento bueno ahora el llamado a las autoridades a aprovechar este espacio también para que la Fiscalía también colabore e intervenga en este caso junto a Medicina Legal sí eso es lo que pido eh, carecidamente si alguien me puede ayudar que pueda yo sacar a Angelo Alexander de la morgue, créame lo que estoy rotundamente agradecido de, de por vida porque le quiero dar una sepultura normal, como lo haría un padre a un hijo. Okay, ¿Me recuerda su nombre? Eh, Antonio Macías. Okay. Gracias, don Antonio. Bueno, ahí la versión de don Antonio Macías, padre de Ángelo, el joven que falleció junto al abogado, que fue encontrado sin vida en el recinto La Marina, jurisdicción de eh, la parroquia rural San Carlos acá en el Cantón Quevedo. Esa es la información que les podemos llevar en estos momentos. Aquí la familia también está velando el lugar y una fotografía para poder también acompañar en el dolor al resto de sus familiares entre que esperan que el cuerpo les sea entregado y ya poder realizar el velorio y la cristiana sepultura. De parte de la Policía Nacional se ha informado que ya corresponde a medicina legal hacer los trámites respectivos para también poder obtener las pruebas de ADN, que sería el único medio por el cual se compruebe la identidad de esta persona y la relación con las familias con las que hemos podido conversar acá. Gracias a todos quienes han permanecido conectados a nuestra señal. No olviden compartirla y revisar también nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos sigan a través de www.aldia.com.es.